Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Noche de protestas en Hawái Grande contra pagones y el gobierno. La concentración de personas en esa ciudad del occidente cubano con más de 60 mil habitantes tuvo su epicentro en los alrededores de la sede del gobierno municipal para reclamar respuesta a los dirigentes de esa localidad. El cacerolazo, similar a otras manifestaciones pacíficas que han ocurrido en Cuba durante los últimos meses, es reflejo del hartazgo popular y la necesidad de respuesta urgente a las crisis económica, política y social que atraviesa el país. Denuncia en represión contra preso político Walfrido Rodríguez Piloto en Valle Grande. El reo Rodolfo Suárez denunció que Walfrido Rodríguez fue reprimido en la cárcel después de protagonizar una protesta. El segundo jefe de unidad y otro poco de guardias entraron al patio y se llevaron por la fuerza a Walfrido, que estaba gritando patri vida, dijo el reo que también está recluido en Vallegrande. El preso también dijo... Evo Alfredo Rodríguez lleva varios meses pidiendo atención médica a las autoridades de la cárcel pero nadie le presta atención. La contundente respuesta de cubanos libres a firmantes de carta sangrienta, los firmantes de la carta sangrienta que apoya a la dictadura de Díaz-Canel no sospecharon la repercusión que tendría semejante acto de sumisión a este documento, que refleja una vez más la complicidad de algunos acomodados e intimidados del régimen, le han salido al paso varios cubanos libres, la cifra habría superado los 500 firmantes y la dictadura ha activado un operativo para recaudar más firmas. Una vida sin infancia. Niños cubanos venden aguacates en la calle. La población en la isla está condenada a vivir sin infancia. Cada vez más es común ver a niños cubanos trabajando como vendedores ambulantes. En el audiovisual se escucha a los niños cubanos negociando con una vecina la venta de los aguacates en el tiempo que deberían estar estudiando o jugando. Esta es la triste situación a la que están sometidos los infantes en la isla debido a las precarias situaciones en las que viven sus padres a quienes ayudan generando ingresos para llevar el pan a la mesa Niegan entrada a Cuba al activista Omar Ruiz Urquiola por tercera vez Por tercera vez no me dejan regresar a Cuba dijo la también profesora universitaria en un video filmado desde el aeropuerto donde denunció la complicidad de las autoridades estadounidenses con el régimen de La Habana afirma que el supervisor de la aerolínea con la cual había adquirido el boleto la trató con violencia, agresividad y hasta con amenazas